Me ha parecido bastante interesante y algo muy positivo que el vicepresidente de El Salvador de nuestro país nos haya visitado en la escuela, ya que eh, digamos que estamos creando más lazos entre los dos países y esto le da más oportunidad a más jóvenes que quieren impulsar sus carreras o quieren prepararse profesionalmente. Es la oportunidad perfecta para que otras personas de El Salvador que quieren incorporarse a alguna carrera o a algún estudio ya posgrado aquí en EUDE, sería magnífico ya que están más vinculadas estas instituciones y que pueden lograr mayores cosas. Bueno, la verdad que me parece súper importante y especial que el vicepresidente haya hecho este convenio, haya venido a EUDE, porque siento que le da una gran posibilidad a las personas salvadoreñas y eh, abre como oportunidades a que las personas puedan venir a estudiar acá.